Vamos a hacer esto. Voy a hacer una etiqueta template. Template. La pasada habíamos hecho unas imágenes con desde una página que se llamaba placeimg, que es un servidor de imágenes y los poníamos adentro de una etiqueta figure la etiqueta adentro de la etiqueta figure teníamos una etiqueta img y tenemos una etiqueta caption que era el, como el título de que no me lo autocompleta. Bien. Esto que está acá, el template, eh, es como un patrón, es como, como si fuera eh, lo que es una clase para generar objetos. Bueno, es template, de hecho es plantilla en inglés, es como una plantilla para hacer algo. Hay, eh, eh, eh, mm, hay frameworks, miren lo que se me olvida la palabra. Hay frameworks como Vue, ¿sí? Tariga, Angular, frameworks que utilizan con, eh, componentes View implementa estos templates ¿sí? para mostrar componentes en pantalla. Yo tengo ahora lo que sería la plantilla de una figura, donde aparecía una imagen y el, el título de esa imagen. Yo tengo acá, eh, voy a poner un div, eh, div que se va a llamar eh, div imágenes. Y quiero inyectar ahí una serie de imágenes, un vector de imágenes. Desde el script me voy a hacer el vector, voy a poner imágenes. Va a ser un vector donde voy a tener los datos de las imágenes. Voy a tener el, el title. Recuerden, hay una página, place.img. Sí, nosotros teníamos que tener algo como esto para apuntarle a la imagen. Cada vez que le pedíamos una imagen, el servidor este nos, nos, nos las daba y había Cinco categorías. Animales, arquitectura, naturaleza, personas y tecnología. Lo que ponemos acá como último parámetro, en any me va a devolver cualquier, cualquiera de estas cinco. Y si no, yo puedo decir, por ejemplo, tech... No me, no me deja. Bueno, es de solo lectura. Eh, vamos a obtener una de cada una de esas imágenes. Entonces, en el título voy a decir tecnología... Eh, origen http https era sí. https dos puntos barra barra eh, place img punto com barra Voy a decir que las imágenes sean de 200x200 200 barra y esta que sea de tecnología. Espera un cachito. Bien. Esto mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Me faltan los, las comas. Animales, naturaleza, personas, animales, animales. People naturales nature people arquitectura bien Bueno, este es mi, mi array y eso es lo que yo voy a querer cargar en, a ver si me lo ordena, eso es lo que yo voy a querer inyectar ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer es eh, crearme el, el template ese que está ahí template, plantilla lo voy a poner plantilla es igual a document si sí, le tengo que apuntar a esa plantilla podría traerme directamente eh, eh, con la, con cualquiera de todas las que vimos la semana pasada eh, document.getElement vamos a ponerle un nombre o podría eh, by tag name. Acuérdense que esto es un array, o sea que voy a tener que elegirme el cero. Yo voy a pedir con la etiqueta template, sí cero, porque va a ser la primera, si no, le ponía una id, me la traía por id, y usaba Get Element by id Pero lo que yo voy a querer de esa etiqueta, no es tener una, eh, una referencia a la etiqueta, sino al contenido. Entonces voy a poner content. ¿sí? Esa va a ser mi plantilla. Hay algo que se usa, yo les mostré la, la vez pasada, que se pueden ir agregando elementos de A1, yo podría ir inyectando con el HTML o con una penchild, eh, vamos a suponer que tuviera el marco de una tabla, y yo estuviera leyendo de un JSON elementos, y voy formando la línea. yo la clase pasada les dije que hagan una tabla, que largan completa con la función desde una raíz de JSON, y que la, insert, la inyecten en algún div del HTML, eso está correcto, pero hay veces que tenemos eh, el encabezado ya de una tabla o tenemos una lista directamente en el HTML y le tenemos que empezar a inyectar los eh, ítems, por ejemplo, los LI. En ese caso, si los vamos inyectando a uno, vamos haciendo una LI le pasamos a Penchai, a pen la a y la penchile, eso es muy poco eh, eficiente. Cada, cada vez que hacemos una penchal, imagínense si tuviéramos un montón de registros, el... es costoso hacer un renderizado, una inyección de cada una, de cada una de esas eh, LI o tuplas o lo que yo quiera agregar. Sí, sobre todo cuando tengo un gran volumen de información y yo tengo que agregar. Una manera más eficiente de agregar eso es a través de un nodo de tipo fragmento, ¿sí? Habíamos visto la vez pasada, yo les había mostrado en MDN, eh, node types, habíamos visto que había 12 tipos de nodos, el que nos interesa, o sea, los que nos interesaban era el nodo de tipo elemento, el nodo de tipo texto, y este todos los que tienen en la manito para abajo están de deprecados, ¿sí? Están en... No hay que usarlos. Y a nosotros ahora nos va a interesar un nodo de tipo fragmento. Entonces, la idea es agregar en el fragmento todos los elementos y después, una vez que tengo todo el fragmento <coughs> construido en memoria, lo que hago es inyectar ese fragmento dentro de la LI o de lo que, de lo que sea que esté haciendo. ¿Sí? Entonces no se hace una inyección, una penchile en el HTML por cada uno de los elementos, sino que se insertan en el fragmento y después el fragmento es el que se inyecta en el HTML. Para hacer eso, acá me voy a hacer un fragmento. Document. Create eh, Document Fragment. Ahí tengo el fragmento. Y lo que vamos a hacer ahora es... Eh, me voy a traer... Me falta eh, traerme la referencia al div donde lo quiero inyectar. Que es el div imágenes. Entonces acá voy a hacer... Eh, div le pongo cualquier cosa document.getElementById, div.imágenes. Ahí es donde voy a terminar inyectando el fragmento. Ahora, eh, la idea es hacer lo siguiente. Recorrer el array de este que hicimos acá arriba, el array que se llama imágenes, e ir haciendo una etiqueta e ir completando para cada una de esas imágenes el template entonces voy a usar el método forEach que vimos en la clase pasada de los arrays el método forEach recibió un callback y el forEach lo que iba a hacer era iterar sobre ese array y le iba a pasar en cada iteración el elemento del array al callback ¿sí? entonces Acá le vamos a poner elemento. Esa es una row function. Ya A esta altura ya la conocen. Y lo que tenemos que empezar a hacer es, cada uno de esos elementos es cada uno de estos objetos que nos vienen acá. Que tiene una propiedad title y una propiedad origen. Lo que vamos a hacer acá adentro es, eh, tenemos la plantilla, entonces lo que queremos es traernos ese contenido, el contenido de la plantilla, ya lo tenemos ahí apuntado. Lo que voy a hacer es, yo sé que dentro de la plantilla hay un IMG, hay un Figure y hay un eh, Feed Caption. Entonces, el figure no me interesa porque no hay nada, no tengo que completarle nada, pero a la, al img le tengo que setear el atributo src y el atributo alt. Y al figcaption que es el texto que aparece en la, en la figura, acuérdense de la clase pasada, le voy a inyectar el texto, el title, como texto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es Usar, fragmento no, plantilla. La plantilla, fíjense que era una referencia al contenido del template. ¿Sí? Esto que lo usamos como patrón. Plantilla.querySelector. Y yo lo que me voy a traer es eh, la imagen. img. Puedo trabajarlo acá directamente y agregarle un set attribute a esto o eh, guardarlo en una variable y usar la variable como eso. Pero lo voy a hacer directamente desde acá. Con esa, plantilla.querySelector, eh, fíjense que no hago document.querySelector. Document, eh, selector es cuando quiero traerme algo de todo el documento. Pero yo ahora lo que quiero es traerme algo de la plantilla. Con eso voy a tener una referencia a la etiqueta img que tengo acá. A eso le voy a setear el atributo set attribute y acá acuérdense que eran dos parámetros. Uno era el atributo y el segundo era el valor del atributo. Acá voy a setear el atributo src y como valor, recuerden que en... La, en el elemento, el parámetro de esta row function, va a ser uno de los elementos del array donde estamos parados, entonces que son objetos. Acá voy a poner elemento, punto y origen, que es donde tengo el, la dirección, la url de donde viene la imagen. Bien. Y lo mismo voy a hacer, pero para el atributo alt al cual le voy a pasar el title del elemento entonces yo seteo la imagen con la url y el atributo alt con eso que dice tecnología que en el caso que no aparezca la imagen aparecía el, la alternativa sí al, de alternativo bien ese es el tratamiento que le doy a la imagen y ahora el fit caption voy a decir plantilla punto query selector Fit caption. Y del fit caption pero yo quiero ser El atributo al query selector en lugar del set attribute. ¿Cómo, cómo? Acá, pero acá va un alt. ¿Qué me decías? Claro, y el alt se lo puso el query selector. Ok. Esto sí es IMG MG. Ahí. ¿Eso me decías? Sí, eso. Gracias. Bien, del feed caption. Eh, yo lo que quiero es no setearle un atributo, porque no tiene, lo que quiero es setearle lo que va dentro del de texto, y una manera de hacerlo era .textContent, igual, y lo que tenga el elemento punto .title, ¿sí? Va a ser tanto lo que aparezca como simbolito debajo de la imagen, como eh, en el caso de que no venga la imagen, la alternativa que va a pasar ahí. Bien. Ahora, eh, yo tengo una referencia a esa plantilla. Pero si lo dejo así, voy a ocupar esa plantilla que hicimos recién. Y yo quiero utilizar... Ese, esas etiquetas como plantillas, como un modelo para hacer todas las imágenes. Entonces, lo que tengo que hacer acá es, voy a declarar una copia, ¿sí? copia o clon o como quieran llamarle, de esa plantilla que está ahí. Entonces, lo que tengo que traerme es document... No se olviden que cuando hicimos todo esto, que le estamos apuntando a esto que está acá, al contenido del template, estaríamos literalmente escribiendo en esas etiquetas. Pero esas etiquetas yo no las quiero tocar. Pero están cargadas con el último elemento. Entonces, lo que voy a hacer yo es el documento tiene un método que se llama import node, importar nodo, y lo que hace es traerme del documento, del HTML, algún nodo que le esté pidiendo. En este caso, el nodo que quiero es el nodo plantilla. Y eh, lo que quiero de la plantilla es la plantilla y todo, fíjense que acá arriba, import node, queremos la plantilla, y después tiene un booleano que dice profundidad. Si yo no le paso el segundo parámetro, por eh, el segundo parámetro por default es false, y si eh, no le paso el segundo parámetro, me trae solamente a lo que yo le estoy apuntando. En ese caso me va a traer el, el, el figure. Lo que yo quiero es traerme todo lo que está adentro. Entonces, lo que voy a poner acá es un true. Porque quiero a lo que le estoy apuntando más todos los hijos. Y eso es lo que voy a tener ahí en, en la copia. Voy a tener en memoria una copia de un objeto que va a ser la plantilla... Con todos, que va a ser el figure, con el, la imagen y el feed caption. Entonces lo que voy a hacer ahora es esa copia, agregárselo al fragmento. Fragmento, le puse fragmento. Bueno, fragmento. Fragmento.appenchild. Copia. Sí. Entonces. Yo no estoy usando la plantilla, sino que la estoy reutilizando, la estoy usando como molde, la estoy usando como plantilla. Esta imagen for each se va a hacer para todos los elementos del array y en cada iteración lo que vamos a hacer es una copia, del, cargamos el fragmento y nos traemos una copia, una copia una copia, eh, perdón, cargamos el template y nos traemos una copia y se la agregamos al fragmento. Entonces nos va a quedar un objeto de tipo fragment con todos los eh, figures que cada figure tiene una imagen y tiene un fig caption ahí adentro. Una vez que terminamos el for each, ahora sí tenemos un único fragmento con todo cargado adentro y lo que vamos a inyectar es el fragmento, el nodo de tipo fragmento a ese div. Entonces, se llamaba div... Eh, div tan sencillo como div div.apen child y le pasamos el fragmento bueno eso tendría que ya directamente funcionar live server Bien. Eh, ah, sí. No puse en el index HTML. Fíjense que lo volví a colocar acá arriba. A mí me gusta, vieron que estuve poniéndolo abajo. Hay una manera de colocarlo acá arriba y que se cargue esto primero sin tener que esperar al onload. A esto le podemos poner una propiedad que es defer. Con defer en el script, lo que va a hacer es justamente, fíjense, es un, un atributo booleano que le indica al navegador que tiene que eh, esperar a que se cargue el contenido del DOM para ejecutar este script. Entonces, poniendo defer, eh, es lo mismo que si pusiéramos el script en la última línea del body. ¿sí? Bien, ahí se cargó. Todo esto es Arasa del Live Server, ¿sí? Eh, F2. ¿Sí? Y fíjense que se fue cargando. Y si vemos en el, los elementos, ¿sí? Ahí tenemos cada una de las figuras que me las va pintando, pero el template, ahí estamos en el último, el template no lo pinta, ¿Sí? Como es un documento, eh, un nodo de tipo fragmento, es, está pensado para justamente usarlo como plantilla. Entonces, figura dentro de los elementos del documento, pero no, no es para mostrar. Entonces, si yo me paro en cualquiera de los otros elementos, me los va marcando, pero el template no me lo marca. ¿sí? Se utiliza como patrón. Esto se usa mucho en, los, en, en un nuevo paradigma que implementan Angular, React, Vue, Svelte, que es orientado a componentes, donde no vamos a ver nada acá de eso, pero para que tengan una idea, eh, yo podría tener una tabla o un formulario o algo que utilizara frecuentemente en mi página, y así como existen las etiquetas IMG, la etiqueta SARASA, lo que, cualquier etiqueta, LI, UL, cualquier otra etiqueta, nosotros podríamos eh, declarar una etiqueta propia inventada por nosotros. Va a ser, sería un bloquecito que en realidad no es HTML, se llama JSX, que es un objeto, es como si fuera un fragmento de HTML que tiene su propio HTML su propio javascript y su propio css, o sea, es como una mini paginita html con todos sus agregados, su funcionalidad y su diseño que viene en una etiqueta propia personalizada, una custom template y que nosotros lo que vamos a hacer es generar una y la insertamos. Bueno, eh, React y Angular no, pero Vue utiliza los templates para hacer eso. ¿Sí? Es como que ustedes tienen sus propios. No sé si lo, si lo utilizan, eh, si lo, eh, lo vieron en Programación 2 como controles de usuario, que ustedes tenían en el Visual Studio, las, los formularios, los labels, los que iban arrastrando y soltando desde la toolbox, y ustedes se podían hacer un panel adentro de ese panel ponerle algún botón, alguna, algún label y no lo tenían que volver a construir. Entonces ustedes tenían como un control prearmado que se lo podían tirar a cualquier formulario o cualquier lugar donde quisieran. Bueno, es la, eso mismo que se hacía en una aplicación de escritorio, ese mismo concepto es el, que, eh, el de, de, de, de componentes, donde el componente es un eh, control diseñado por el programador, ¿sí? Sí, yo acá también podría, eh, porque acá me quedan uno arriba de otro, podría venir acá y decir eh, que la... Eh, podría ser que el figure... Figure. no el figure no lo podría hacer acá dentro a ver plantilla .queryselector eh, punto query selector figure punto set attribute, style, y acá podría ponerle display, eh, inline, display, inline, block. ¿Sí? como para verlas y no verlas, como para verlas en la pantalla. Pero ustedes pueden, a esa plantilla, a ese formato que tienen, que normalmente está pensado para hacer cosas que se van a reutilizar muchas veces, ¿sí? eso que está hecho de esa manera es mucho más rápido, o sea, tiene mucha más performance. Eh, bueno, algo que, que hablamos antes, eh, siempre en programación hay varias maneras de hacer las cosas, y hay algunas formas que son más, eh, más performantes que otras. ¿sí? Bueno, esto es como para, para completar y ver un poquito más de cómo podrían hacer algo dinámico, pero esta vez con los HTML templates. Voy a poner un div, eh, ni siquiera. Bueno, lo voy a dejar, pero... Eh, info. Voy a dejar solamente un div. Vamos a hacer algo. Eh, vamos a poner un botón. Un botón que va a hacer eh, traer personas. Al botón le vamos a poner un ID que se va a llamar BTN. Traer, bien, eh, PR por 2, y después vamos a ir tirando botones para abajo. A este, este index HTML, Open, lo voy a abrir, con el Live Server de... de Visual Code. Bien. todo Toda esta zaraza que tira es que nos quedó esto, ¿no? Acá. En el JS vamos a sacar todo esto que nos quedó del ejemplo anterior que yo copié todo. Ahí estamos. Bien. Vamos a traer una referencia al botón, btn, traer, es igual a document.getElementById, eh, btn, traer. Sí, no tengo que hacer el onload porque puse un defer ahí en el script. Si no, tendría que hacer el, el load. Como hice un Defer, va a esperar a que cargue toda la página, pero si no, tendría que escribirlo. O poner abajo del body, en la última línea, la etiqueta script. Bien. Hasta ahora vimos los manejadores muy por arriba en las primeras clases. Eh... Vamos a, a refrescar un poco la parte de los, los manejadores. Yo podría, antes de hacer esto, acá voy a poner una función, saludar, que sea un console.log, hola mundo. Muy sencillita. Y en el HTML... Acá, en el botón, podría decir, onClick, <coughs> yo podría escribir, no lo vamos a hacer porque es una mala práctica, pero lo puedo hacer, ponerle la propiedad onClick, que es del evento que quiero agregar un manejador, todos los, cuando lo ponemos en línea, aparece con el on adelante, ¿sí? Esto se llama eventos semánticos, empiezan con on. Y ahí, entre las comillas, puedo escribir código Javascript. Acá podría llamar a la función saludar, ¿sí? La llamo directamente, incluso hasta le puedo poner el punto y coma. La estoy invocando. Cuando alguien haga clic en ese botón, va a ejecutar eso que es código Javascript. O sea, estoy invocando la función saludar. Entonces me aparece el hola mundo. ¿sí? Cada vez que lo presiono, aparece el hola mundo. Y ahora voy a hacer un console.log de un event. Event es una palabra reservada de Javascript. Y es un evento <coughs> event va a vivir dentro de ese manejador como una referencia al evento que se emitió. Lo que yo estoy, fíjense que no lo recibo ni siquiera por parámetro. Directamente lo puedo levantar de ahí adentro. Si ahora escribo traer personas, fíjense, me ejecutó el hola mundo y me está mostrando ese event, que es un objeto de tipo mouse event, porque el clic en un botón es un evento realizado por el, por el mouse. Y esto me trae un montón de características de ese evento. En el cliente, en la página, donde hice, ¿sí? en la fila, eh, tengo X e y. En la columna 50, en la fila 18, ¿sí? se ve que acá cerca, estamos muy cerquita del ángulo. El lugar donde dice clic bueno, esto lo vamos a ver más adelante, esto que dice bubbles, hay una, una cadena de, de llamadas a los, eso más adelante si tengo tiempo se los explico, de, de llamadas a los manejadores de eventos, eh, de haciendo una, una pila de llamadas que baja y una que sube, bueno, eso ahora no no importa. Y tengo toda la información del evento. Fíjense, esto, target, ya lo habíamos usado para cancelar el submit del formulario. Eh, ¿Se acuerdan que usáb usábamos el e.target? Porque el target es una referencia al emisor del evento. Acá lo que me dice es que el botón, incluso fíjense que cuando yo me paro arriba, Acá me, me marca desde la consola. Lo voy a hacer de vuelta. Target, target. Acá estás. Si yo acá me muevo por arriba, fíjense que va a pintar el botón. Entonces me, me dice quién fue el emisor del evento. También es importante el tipo. Me dice que fue de tipo click. Bueno, tiene un montón de características. Es un objeto con un montón de características de quién fue. El, ¿Qué evento ocurrió? Bien. Eso es usar Javascript desde el HTML y eso es una muy mala práctica. ¿sí? No queremos código HTML desde acá. Entonces esto lo saco. Para hacerlo lo mismo, pero desde acá tengo una referencia al botón y lo que voy a hacer es a través de la propiedad. Si yo tengo btn traer, que es la referencia al botón, puedo poner punto y acá poner lo mismo, el manejador semántico, on click Lo mismo que hacíamos como, en la, como propiedad de la etiqueta botón, Acá lo hago directamente desde la referencia. Y acá puedo poner un clic igual y ahí le puedo poner colocar el manejador del evento. Entonces acá puedo poner saludar y acá sí tengo que evitar las, los paréntesis. Porque lo que le estoy pasando con saludar es la referencia a esta función. Entonces, lo que le estoy enganchando a la propiedad onClick del botón la función saludar. Esto lo estoy definiendo en el tiempo. Cuando el botón le avise a la API que se ejecutó el, el evento onClick, ahí la web API del navegador nos va a invocar la función. Si yo hago esto, Si yo hago eso, eso me va a devolver undefined, porque lo que le estaría pasando es el retorno de haber ejecutado la función saludar. Esto se va a ejecutar porque es una llamada, una invocación, y lo que le voy a estar enganchando un clic es todas las funciones que no devuelven nada, devuelven undefined. Entonces, cuando se, cuando se cargó, fíjense que en la línea 9... Aparece ese undefined que está acá. Cuando se cargó, se ejecutó la función saludar y la función saludar no tiene nada. Bueno, tiene el hola mundo este que está acá arriba y el undefined que se ejecutó directamente en la llamada. ¿sí? Por más que acá haga algo. No, quedó, quedó como undefined. Originalmente venía con null y ahora tiene un undefined. Entonces, ¿qué problema? Esto se llama manejadores semánticos. Vamos a suponer que yo tengo acá la función function despedir. Y yo quiero, a pasarle al botón, quiero que también se ejecute el manejador despedir. Me gustaría que se ejecuten las dos. Es algo muy común que el ejecutar más de una función en algún evento. El problema que tengo al hacer esto es que... Esto es una asignación, esto es una propiedad a la que le estoy asignando un puntero a la función saludar. Y ahora, con esta línea de código, le estoy asignando el puntero a la función despedir. O sea que pisé el valor anterior. Es una variable, el onClick. Si yo hago esto así, no voy a poder ejecutar los dos. Va a ejecutar solamente despedir, porque esta asignación de manejador pisó la anterior. La contra que tiene esto, fíjense, que si yo ejecuto aparece, chao mundo, bueno. Y el, toda la referencia está que si nos fijamos eh, en el target, nos fijamos en el on click. Fíjense. Fíjense acá. De todos los son que tiene esa, ese objeto, que es el objeto botón, fíjense que quedó asociado al on-click la función despedir. ¿Sí? Está esa única función agregada. Todas las demás, todos los demás eventos que pueden pasar con un botón están en null. Son cosas que tienen que, se pueden propiedades a las que nosotros le pasamos un puntero a función. Y acuérdense que la palabra nul era, era la no función, era para no apuntar a ningún lado. ¿Qué significa eso? Que siempre los objetos de la interfaz gráfica, en este caso, van a lanzar eventos. Cuando pasemos el mouse por arriba, cuando hagamos clic, cuando hagamos doble clic, cuando entra el mouse, cuando se va el mouse, cuando lo arrastramos, cuando. Hay miles y miles de eventos que se están eh, liberando en las web APIs del navegador, pero solamente hay algunos que tienen colgada una función como manejadora. En este caso, le hemos agregado la función despedir. Y la función saludar se perdió. Para esos casos, es donde tengo que usar el manejador múltiple, que es el Listener. Esa es la diferencia entre usar Listener y utilizar directamente la propiedad onClick o la que sea del, del evento. Solamente le puedo pasar una función a ese evento. A no ser que yo le pase a saludar y que adentro acá de saludar haga la llamada a despedir, ¿no? Pero no sería lo, no sería lo correcto, porque ya están enganchando funciones. La otra manera... Eh, yo podría directamente hacer esto también eh. btn traer punto onclick eh, y acá pasarle una función anónima function o una arrow function así y decir console.log esto es un manejador eh. Bien, la otra manera es directamente agregar una función anónima con la palabra function o un arrow function. Y en este caso, ¿sí? esto es un, bueno, puse un manejar. Manejador arrow function y acá le voy a poner el console log eh, event eh, target un clic sí y fíjense que acá en un clic tenemos la arrow function ahí Marcada. ¿Sí? Bien. Cuando hacemos punto un clic, entonces, fíjense que solamente podemos, de esta manera, podemos asignar un solo manejador, una sola función. Vamos a suponer que yo quiero, voy a pegar otro botón, Botón, bueno, estoy usando el botón traer, pero voy a hacer traer persona, después lo vamos a usar para el Todavía no estábamos usando el servidor. Traer dos. Botón traer dos. Voy a usar la misma. Vamos a usar la misma. Vamos a usar la misma. Comento esto. Comento esto. Y comento esto. De esa manera. Solamente podemos usar un solo manejador. Bueno, si yo quisiera que se ejecuten las tres funciones, los tres manejadores, puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer btn, traer, punto, advenListener. Acá le digo que, esto ya lo habíamos usado, el primer parámetro era el evento. Y acá el evento es directamente el nombre del evento. No se utiliza el on, ¿sí? no es semántico. Se pone directamente el nombre del evento sin el on, en este caso clic. Acá voy a hacer la llamada a la función, al manejador, en este caso saludar, sin los paréntesis, porque no es una invocación. Y ahora le voy a agregar el despedir y le voy a agregar una row function. Podría poner una función también. Que voy a poner directamente esto que está, ya estaba acá. Lo pongo acá. Y ahora lo que, lo que hago para cuando usamos el Adven listener, Cuando queremos agregar más de un manejador de eventos. Entonces ahora cuando yo haga clic en el botón traer, se va a ejecutar la función saludar y después se va a ejecutar la función despedir, y después se va a ejecutar la arrow function. Fíjense, hola mundo, con el, el event, chau mundo, y el mouse event, teníamos los mensajes y los tres mouse, que es exactamente el mismo que se ejecutó en los tres eh, elementos acá, o en cualquiera eh, target fíjense que acá el onclick quedó como null, porque no lo agregamos directamente a la propiedad onclick sino que el event listener lo que hace es un array de eventos y lo que internamente la función advenListener eh, va completando un array y va registrando para un evento distintos, distintas referencias a las funciones que lo manejan. Entonces, se va haciendo un array de funciones asociado al evento clic y cuando alguien haga clic va a ir ejecutando una a una cada una de las funciones. Las funciones son independientes entre sí. Ejecuta despedir, de, eh, saludar, después ejecuta despedir, después ejecuta la función anónima. Y lo que tenemos, eh, lo que podemos hacer con el ADEVEN LISTENER es que podemos removerle algún evento. No todos le podemos remover el evento que querramos. Lo único que no podemos remover con ADEVEN LISTENER, y ahí estamos en la lona, es los eventos pasados por arrow function. Porque yo, para poder hacer un remove eh, event listener, necesito pasarle, eh, tiene que ser una función con nombre o una función declarada. que era ¿Se acuerdan cuando le pasábamos una función con un igual a una variable? No puedo eh, trabajar con funciones anónimas o funciones flecha. Fíjense que yo acá, cuando se ejecute este evento, voy a decir acá adentro, btn traer, punto, eh, remove, event listener, y voy a decir, del evento click, de todos los manejadores, de, eso se llama lista de invocación, a la lista de manejadores de eventos para un, asociados a, a un evento. Le voy a decir que le saque el evento despedir, el manejador despedir. Entonces, la en la primera vez ahora que refresque la página y cada clic en el botón se va a ejecutar saludar, despedir y la arrow function, pero como el manejador de la arrow function me sacó despedir, la segunda vez que el botón va a ejecutar saludar y la arrow function. No va a ejecutar más la función despedir. La va a ejecutar la primera vez. Fíjense que lo aprieto una vez y aparece el chau mundo con su console.log que muestra el evento. Pero ahora lo presiono de vuelta y aparece el hola mundo y esto es un manejador arrow function. ¿Por qué? Porque le retiramos el manejador. Entonces, esta es una manera de asignarle dinámicamente un manejador de eventos a algo, a algún control, y también se lo podemos retirar cuando queremos. Entonces, podemos habilitar o deshabilitar alguna funcionalidad. ¿Sí? Bien. Eso es lo que respecta a eh, asignación de manejadores. Vamos a ver un poquito de Ajax. Yo les pasé en el Classroom, hoy más temprano... Eh, ahora a la tarde, les pasé un servidor eh, que es un servidor parecido, muy parecido a lo que vamos a usar en el parcial ¿sí? es un servidor de personas así que si ustedes lo están haciendo a la par mía esto, descárguenselo del Classroom de Laboratorio 3 y, y vamos a empezar a trabajar un poquito con eso. Si no voy a voy a ir más al al grano. No voy a porque después voy por las ramas y hablo toda la noche de Ajax. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Yo tengo acá, lo que ustedes se van a descargar es lo que tengo acá arriba, que dice servidor persona. Y acá tiene un archivo server.js. Después lo podemos abrir y los puedo mostrar, incluso lo pueden ver ustedes. Es muy, es muy primitivo, ¿sí? no tiene base de datos, trabaja con funciones de array, o sea, va guardando en un array en memoria el servidor, lo que nosotros vamos dando de alta. Eh, no va haciendo una inserción, una base de datos, porque no nos interesa. Lo que nos interesa es tener algo un servidor a quien pegarle, a quien... Eh, Poder pedirle datos y que nos guarde los datos, que elimine datos y que los modifique. ¿sí? Después, ¿cómo funciona dentro del servidor? No nos interesa a nosotros. Nosotros estamos del lado del frontend. La diferencia con, con cuando ustedes usan Apache y usan PHP, es que ustedes tienen que ir al SAMP o al WAMP o a lo que sea que usen, levantar el servidor Apache y... Eso le va a levantar un servidor en algún puerto del localhost y apuntarle a eso. Cuando nosotros tenemos un servidor en Node, directamente lo levantamos desde donde queremos, desde donde tenemos el archivo. A nosotros nos interesa todo esto, tenemos que tener toda la carpeta, no solamente el server JS, sino, bueno, acá adentro implementa todo lo que es Node. No nos interesa todo esto. Todo eso ya lo probé no eh, Node.js, nos interesa esto que está acá. Y esto hasta cierto punto. En public, ustedes no lo tienen porque yo se los borré. Lo voy a borrar. Después les voy a, les, les voy a explicar qué es eso, pero por ahora lo dejamos así. Desde, estando parados así como estoy ahora en el, en el administrador de Windows... En el, hago clic y abro una ventana de comandos, una consola, en esa misma carpeta, en esa misma ubicación donde tengo el archivo server.js. Entonces, si estamos parados, hacemos clic en el, en el, en el otro menú, el, perdón, el otro botón, para que se abra el menú contextual. Yo digo otro botón porque como soy zurdo... Eh, para mí es el botón izquierdo, para ustedes es el derecho. Y acá lo que tenemos que poner es Node. ¿sí? No, tienen que, no, no, no, tenemos, no vamos a ver nada de Node. Solamente lo vamos a usar, no vamos a usar un servidor PHP. Node, para que esto les corra, a ustedes tienen que tener instalado Node en su casa. ¿sí? Eh, van a Node.js, la página... Y se bajan directamente el, el, el instalador. Siguiente, siguiente, siguiente, siguiente. Y se acabó la historia. ¿Sí? Eh, para, si pongo Node-B, fíjense que me dice que tengo la versión 12.12. .12. Si no se van a Node.js. Bien. Bien. Y de acá, eh, yo les recomiendo esta, que dice recomendado para la mayoría, esta, todo, esta es estable. Y eh, le dan a esto, tingui tingui, se lo descargan, instalan, instalar. siguiente, siguiente. Bueno, está en la 12.16, lo mismo, pero que lo vamos a hacer nosotros, está bien. Cuando ustedes se abren la consolita, si ponen node-b, que guión b, Significa versión o guión, guión, versión. ¿Sí? El guión B es como una, una, brevia, una abreviatura, sino que escribir guión, guión, versión. Les dice la versión que tiene instalada. Les tiene que aparecer algo. ¿sí? Si les aparece algo, es que lo instalaron bien. Y ahora, para ejecutarlo, estando parado en el, en el directorio donde está el, el archivo, server.js, ponemos node. Node es... El intérprete de Chrome eh, es el motor V8 que lo sacaron del navegador y está instalado en el sistema operativo. Entonces, puede correr, puede ejecutar Javascript. Es un intérprete de Javascript nada más. ¿sí? Pero no lo, no lo ejecuta a través de, del navegador, sino que lo ejecuta directamente el sistema operativo. Fíjense que el archivo es un archivo .js, que es lo mismo que levantamos con el navegador, con el HTML le apuntamos a los archivos JS y si estuviéramos usando Chrome, el motor V8 es el que los ejecuta. En este caso, el que lo ejecuta es el sistema operativo, es el motor V8, pero instalado en el sistema operativo. Por eso, si escribimos la consola, en la consola, en el navegador, escribe en la consola del navegador y si escribimos en la consola de Node, con el console.log, escribimos en, eh, acá, esta sería la consola de nuestro programa, la consola, la, la línea de comandos del sistema operativo. Entonces acá hacemos, no hace falta poner server.js directamente poniendo el nombre del archivo, se ejecuta. Ven que dice servidor web iniciado en el puerto 3000. Ya está, es lo único que tienen que saber para hacer esto. Ustedes el día del examen van a recibir el archivo server.js, que corresponda al examen, y ustedes hacen lo mismo que hice yo. Se van, lo dejan en cualquier carpeta, en la máquina, abren una, una consola en el mismo eh, directorio y ponen no de server. Y se acabó la historia. Ahí dice que hay un servidor web iniciado en el puerto 3000. Normalmente, uno, para hacer las cosas bien, tendría... Voy a agarrar este, esta carpeta y la voy a tirar acá. Voy a abrir otro Visual Code. Normalmente, esto, recuerden que estaría instalado, esto que está acá estaría instalado en un servidor. Sí, alojado en un servidor. Ahora nosotros lo tenemos local, pero estaría un, un, en un servidor en la nube, en la web. En la carpeta public, ustedes tendrían que poner todos los HTML, los CSS, las imágenes, todo lo que venimos usando nosotros en un archivo tendría que estar en public. Entonces yo acá dentro de public, fíjense, puedo poner un index.html y acá le voy a poner h eh, 1 tenemos el índice este tirado en la carpeta public de ese, de ese archivo. Estoy alojado en el servidor. Bien. Guardo los cambios. Tire solamente este documento HTML. Y ahora si voy acá a localhost, localhost 3000, fíjense que Solamente con ir a localhost 3000 tengo la, el index.html. ¿Por qué? Porque los se acuerdan cuando les dije la primera vez que el navegador por defecto, salvo que ustedes en un host lo seten de otra manera, pero si no, por defecto el navegador sirve la página index.html. Así que es lo que hizo ahora el servidor de Node. ¿Sí? Bien. lo podemos programar así, depende de lo que le pongamos en el AJAX, hay algo que se llama eh, CORS, que es eh, cuando los servidores se protegen de que no los eh, llamen de otros eh, de que no los llamen de otros orígenes, ¿sí? que, no, que no haya un cruzamiento de orígenes, o sea, que una página utilice otra página por atrás y acá haya un cliente. Entonces, que esta página, por una cuestión de protección, imagínense que ustedes eh, se ponen en el medio de la página de un banco. Eh, entonces, alguien en vez de poner Santander Río, con dos R, pone con una R, ustedes se ponen una página R y el que lo escriba mal, lo llama a su página, pero su página se llama a la otra. Entonces, Ustedes están en el medio con la máscara de la página original. Y si ustedes le hacen una petición a esta página, esta página tendría que hacerse a la otra. Bueno, por una cuestión de, de permisos, no se permite lo que se llama cross origin, ¿sí? el origen es cruzado. Acá en el servidor sí lo permitimos. Si no lo permitísemos, ustedes tendrían que poner, igual en el parcial lo van a tener que hacer, todo dentro de la carpeta pública. sí. Yo ahora puedo... Hacerlo desde otra carpeta. Yo lo voy a hacer de otra carpeta, ¿por qué? Porque yo estoy usando el Live Server. Que fíjense que me lo está proveyendo el, el, el Visual Code, me lo levanta en el puerto 5500. Si no, yo no podría ir desde el 5500 a el, el servidor original. ¿Sí? Tendría que eh, trabajar siempre con el 3000. Yo ahora lo que quiero hacer es, tengo dos localhost levantados. Uno con Node, que me lo levanta en el puerto 3000, que es el servidor. Y otro, que es donde voy a tener el frontend, que es en la página 5500. Cuando el servidor, fíjense, que les dio la página, el que les dio esta página, es el 3000, como es el mismo servidor, me va a aceptar todo lo que le pida. Pero no le va a gustar algo que está en la página, en el puerto 5500 haga una petición con algo que está en el puerto 3000, a no ser que nosotros lo hayamos permitido, ¿sí? Bien. Por eso ustedes, cuando, por lo mismo que ustedes cuando levantan un servidor en Apache, tienen que ir al HTDocs y levantarlo todo de ahí, bueno, por lo mismo, ¿sí? Eh, tienen que levantar el servidor y pedirlo y tienen que tener tienen que tener la página costeada en el HTDocs para que vengan del mismo puerto. Bueno, acá, como no quiero hacer eso ahora, lo hacemos de, de otra manera. Quiero te, usar por un lado el 5500 y el servidor tenerlo levantado en el 3000. Ahora nos volvemos. Este es el servidor que queda corriendo. ¿sí? Queda corriendo el servidor web iniciado en el puerto 3000. Esto tiene que, no, la, no la tienen que cerrar porque tiene que estar la consola abierta para que esté corriendo el servidor. Si yo hago control C, cancelo, ¿ven? Cancelo el servidor, lo bajo. Y si hago de vuelta no de server, se levanta nuevamente el servidor. Fíjense que... Yo acá pongo localhost 3000 y me sirve la página, pero si yo bajo el servidor, control C, fíjense que vuelve a titilar el cursor, si refresco, sí, ahí se queda pensando y me va a decir que no, que no hay, no hay página. ¿Por qué? Porque bajé el servidor. En el localhost 3000 no hay nada. Para que me vuelva a dar bola, bueno, no server, levanto el servidor y ahora... ¿Sí? volvió a, a levantar la página. Bien, entonces lo dejamos corriendo. ¿sí? Lo dejamos corriendo así. Ahora vamos a ver cómo funciona el traer personas. Acá voy a poner BTN, traer, punto, eh, podría poner on-click o a deben a mí me gustan más los ADM Listener, me caen más simpáticos. Eh, Clic eh, puedo poner una función anónima ahí adentro o puedo llamar una función. La voy a llamar en principio. Voy a llamar una función que todavía no hice que se llame traer personas. ¿Sí? Entonces lo dejo ahí. Y ahora voy a hacer la función, function, eh, traer personas. Para usar eh, AJAX hay que utilizar, lo vamos a ver de dos formas, lo vamos a ver a la antigua y a la moderna. Y ustedes en el parcial nosotros les vamos a poder pedir que alguna llamada la hagan eh, a la antigua y alguna llamada la hagan a la moderna para, porque el programador tiene que saber las dos tiene que saber conocer ajax puro y tiene que conocer ajax moderno que es con fetch con la API fetch eh, necesitamos utilizar un elemento que se llama XML HTTP request entonces, let, yo lo llamo XHR hay otros que lo llaman petición XHR es un new XML HTTP request. Ante, hace un tiempo, eh, incluso ahora, porque todavía en el mundo se sigue trabajando con el Explorer, el Explorer no tiene el XML HTTP request, lo implementa de otra manera. Eh, nosotros lo vamos a hacer para los navegadores modernos, porque para el Explorer había que poner, si no tenía este método, había que usar un ActiveX, un objeto ActiveX. Bueno, no, ni Microsoft ya le da eh, mantenimiento a Explorer. Así que, eh, si no lo miran, que son una línea de código, pero nosotros vamos a hacer algo, una página actual. Bien. Este, eh, este objeto es el que se usa para hacer peticiones asíncronas. Es lo que nosotros vimos, lo, lo que nos hubiera faltado ver cuando vimos eh, el, el Latin Flip Loop, la herramientita esa, esa página donde veíamos el, el stack y cómo, cómo se resolvía todo, que con los eh, Set Interval y Set timeout o con los manejadores de eventos se pasaban a las Web API todo lo que era sincrónico, bueno, esto, esto también es una petición que se saca del flujo principal, se hace una petición eh, a través de la web y queda guardado en una web API del navegador y cuando vuelve el, la, la petición, cuando tenemos la respuesta del servidor, lanza eventos. <coughs> y nosotros le vamos a agregar un manejador de eventos a eso. Entonces se transforma en una llamada sincrónica. Por más que con un parámetro lo podemos transformar en una llamada sincrónica, no es el objetivo de AJAX. AJAX significa Asynchronous eh, an XML Javascript. Eh, Javascript asincrónico y XML. ¿Le quedó el nombre de XML? Bueno, ya lo hablamos varias veces, incluso fíjense que el objeto se llama XML HTTP Request, porque se usaba y se usa, pero cada vez menos, la respuesta en formato XML, texto en XML. Ahora, hoy en día, casi todas las llamadas son con JSON, pero el objeto se sigue llamando así. Y la tecnología AJAX, la X es de XML. Bien. El objeto XHR va a atravesar por... 5, hay una propiedad que tiene que se llama Ready State, ¿sí? que es el estado de la petición, que tiene, tiene estos cinco estados. Cuando el estado cero, cuando todavía no fue abierta la petición, la petición fue abierta, lo, las cabeceras fueron cargadas. Lo que nos importa a nosotros, esto es dato parcial, no importa. Lo que nos importa es esto, el estado 4, Dan, cuando la... Cuando finalizó la llamada. Y la llamada puede traer, puede ser una, una respuesta exitosa o una respuesta de falla, así todo para atrás. Eso lo, lo vamos a conocer con la propiedad status de la petición. Nosotros acá, xhr.on, y fíjense que aparecen... Varios eventos de, de este objeto. A nosotros lo, el que nos importa es este, el OnReadyStateChange, que dice que va a ser un evento que se va a lanzar cada vez que cambie el ReadyState. ¿sí? Y vimos que cambia cinco veces, o sea que esto se va a ejecutar cinco veces mientras esté eh, eh, eh, en el ciclo de vida... De, de este objeto. Y acá le pongo un igual, que es lo mismo que hicimos recién, un manejador semántico. Y acá le vamos a poner la función que se va a ejecutar cada vez que cambie el ready state de la petición. Le voy a poner una función anónima. Acá lo mismo, podríamos ponerle una function, una función anónima eh, común, una arrow function una llamada a una función, lo que sea. Bueno, yo ahora acá le puse una row function. A nosotros en principio lo que queremos hacer es trabajar cuando la función, cuando la petición haya terminado, cuando el ready state sea igual igual a 4. Entonces acá voy a poner cuando xhr.readyState state sea igual igual a 4. O sea, cuando la petición haya finalizado. Cuando la petición haya finalizado, <coughs> yo puedo... Puede pasar dos cosas con la petición. Que esté todo bien o que esté todo mal. Entonces, acá voy a hacer un if y voy a preguntar por el estatus de la petición. El estatus es un código que me devuelve eh, un código que me devuelve cualquier petición, eh, lo vimos cuando, en algunos ejemplos cuando usábamos el network del navegador, igual lo vamos a ver ahora, que nos decía si el estado era 200, nos devolvía el valor 200, era que estaba todo ok, el 404 que no consiguió el recurso, todos los que empiezan con 300 eh, son eh, fallas en el servidor, hay todo un montón... Con que el estado sea 200, está todo bien. Si no es 200, hubo algún problema y lo vamos a manejar, ese problema. Entonces, si está todo bien, acá ponemos el código, cuando esté todo bien, y si no, o sea, si terminó la, si terminó la petición y no está todo bien, va a estar todo mal, bueno, y acá aclararemos, pondremos un console.log, de el xhr.status eh, y le vamos a concatenar eh, el texto de ese error xhr status, text Es lo mismo, este nos da el número 200 y este nos dice ok, esto nos dice 404 y este dice not found lo mismo, va a aparecer el error y, y, y un texto explicativo del error. Entonces, cuando el estado sea 200, que la respuesta sea correcta, lo que vamos a tener que hacer es eh, analizar el retorno, eso que nos devuelve. Acá el servidor, lo voy a hacer con el servidor directamente, porque primero empezaba mostrándole pedir texto y pedir distintas cosas, vamos a enfocarnos en el servidor. Acá estamos trayendo las personas. Las personas van a venir como un array de JSON. ¿Se acuerdan de la clase pasada que yo traje de Mucarú? Eh, agarré un JSON, lo convertí directamente, lo puse como un array en memoria y dinámicamente construimos la UL agregándole los LI. Bueno, en el viaje del servidor, supuestamente nos va a venir un array de las personas que están cargadas en el servidor. En este momento, en el servidor, por default, hay una sola persona. Y después nosotros vamos a poder hacer más de alta. Dejé una sola persona hardcodeada para tener a alguien que traer. Bien, cuando esté todo ok, la respuesta viene en el XHR. Punto, y fíjense que tenemos... Lo más importante es o response text o response XML. La respuesta ¿no? que nos interesa a nosotros es, si viene en el formato XML, que ya no nos interesa, sino la respuesta que viene en formato texto. ¿sí? Entonces vamos a usar el response text. Bueno. Esto es porque piensa que tengo React y me está, me está construyendo. Espera. Ahí. Pero eso viene como texto. O sea que si está viniendo, acuérdense que yo les conté que los datos viajan como texto, como cadena de caracteres. Que lo hacíamos cuando vimos el ejemplito de json.parse y json.stringify, bueno, los datos que están como objeto en el servidor, Node, para devolverlos en la respuesta, les hizo un json.stringify y vinieron como texto. Por eso nosotros lo, lo tenemos disponible en la propiedad response text, texto de la respuesta. Ahora que nosotros nosotros tenemos que saber en la documentación de la API del servidor al que le estamos consultando, nosotros tenemos que saber a qué ruta tenemos que acceder en el servidor, cómo tenemos que pasar el dato, en el caso que lo tengamos que pasar a esa ruta, y qué es lo que nos va a devolver eh, la ruta. ¿sí? En este caso, eh, cuando traemos personas, nos va a devolver un array de personas. Pero lo devuelve como texto. Entonces... Cuando nosotros tenemos algo en texto y queríamos reconstruirlo a, a objetos, usábamos el json.parse. ¿sí? Lo que yo voy a hacer acá es mostrarlo nada más por consola, console.load, json.parse. Bien, entonces, primero lo convertimos a objeto y después lo mostramos por consola. Vamos a probar eso. El servidor supuestamente está levantado. Traer personas. Ah, me falta un montón de cosas, esperen. No, no va a traer nada porque no lo envié todavía. Solamente lo que hicimos acá fue agregarle el manejador de eventos al OnReadyStateChange. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y fíjese que esto va fuera. O sea, va dentro de la función traer personas, declaramos el objeto XHR, le seteamos el manejador de eventos, el OnReadyStateChange. Y ahora acá, XHR, tenemos que abrir la petición. XHR.open el método punto .open abre la petición, pero también no lo envía. Y fíjense acá, tenemos un parámetro que dice string, que es el método, y la URL. Y después tiene una sobrecarga acá, que además tiene un booleano, que por default, no lo usamos eso normalmente porque por default está seteado para que sea, ve que dice async. Si está en true, significa que va a ser una petición asíncrona. Y si está en false, significa que va a ser síncrona. Las peticiones son asíncronas, porque si nosotros lo ponemos en false, el navegador se va a quedar quieto hasta que no reciba la respuesta. ¿sí? No, la vamos a, eh, no la vamos a mandar al, al web API a que de, descanse ahí hasta que vuelva. Entonces, se usa la primera... Eh, solamente la, la llamada con dos parámetros. El método, en este caso, hay varios eh, verbos HTML, HTTP. Eh, nosotros vamos a usar GET y POST. Normalmente el GET es cuando no vamos a modificar nada del servidor. O sea, cuando hacemos una petición de información, usamos GET. Cuando queremos modificar algo de servidor, usamos POST. O sea, cuando queremos hacer, ahí está el método delete, está el método update, está el método put, pero normalmente así, bien básico, con POST vamos a hacer el alta, la baja y la modificación. Y con el GET nos vamos a traer la información. Entonces, el método acá es GET. Y ahora va la URL que es a dónde le vamos a pegar. Como yo le estoy pegando, acuérdense que yo les dije que lo íbamos a tomar desde la carpeta public del servidor. Lo voy a tomar desde otro lado. Tengo que escribir esto. HTTP, dos puntos, barra, barra, localhost, dos puntos, que es donde está corriendo el servidor, barra, y ahora viene la ruta a la que le quiero pegar. Le quiero pegar a la ruta traer personas. Que es como se llama la ruta del servidor. Listo. Eso es a donde le quiero pegar. Si yo me lo hubiera traído, si yo me lo hubiera traído este index HTML con el script, lo tengo en la carpeta public del, del servidor, de local, donde está corriendo el localhost 3000, esto no lo escribía. Directamente ponía localhost 3000, que es de donde me había bajado me hubiera bajado la, la, originalmente el archivo HTML, barra traer personas. Pero como le estoy pegando desde afuera, le hago HTTP, dos barra, barra, y le pego al localhost. Esto lo podemos hacer porque yo en el servidor tengo habilitado el, el cross origin. Si no, en un servidor real, no. Lo más probable es que no. Bien, eso es, ¿a dónde le tengo que pegar con la petición y con qué método? Y ahora lo, lo único que me resta es enviar la petición, xhr.send y en el método get, ahí va vacío, en el post va a ir la información, pero en el método get, el send va vacío, se envía. ¿Por qué? Porque en el get, método get, la información viaja en la url. Como en este caso no le estamos pasando variables, va directamente esto. Si tuviéramos que pasarle alguna variable en particular por get, ya se los había explicado yo cuando habíamos hecho el abort del submit, del formulario, acá iría, acuérdense que iría la, el signo de interrogación y el nombre que era el name del input, igual el valor y después ampersand, el nombre de la variable, igual el valor, ampersand y todo lo que viajara. Y se vería en la URL, sería visible todos los datos en la URL del navegador. En este caso, como le vamos a decir, tráeme todo, no le no hace falta que le pasemos eh, datos. Listo, ahora sí esto va a funcionar. Si Dios quiere, esto va a funcionar. Fíjense. Instanciamos un objeto, que es el HTTP Request, le agregamos el manejador de eventos, donde nosotros vamos a hacer cosas cuando la función esté terminada. El método open para decir con qué método viaja nuestra petición y a dónde le tenemos que pegar, y el método send para enviarla. ¿Sí? Y ahí tenemos la respuesta. En el servidor, a propósito, hay un set timeout. Ahora después vamos a ver el servidor. Hay un set timeout para que tarde un segundo, en devolver, para que simule. Si no sería como, está, eh, como es local, sería instantáneo. Ahora le vale, vamos a meter el, el spinner a esto, para que se vea. Bien. Y ahí nos devolvió. Fíjense que nos dice que hay un array de objetos. Y ahí tenemos un único objeto. El array tiene un elemento. Y... El, el objeto persona tiene ID, nombre, apellido y edad. Si lo vamos a verlo. El server. Es muy básico el servidor. Sí. Eh, bueno, acá tengo la raíz de persona donde guardo porque no, no usamos base de datos. Ese es el que está cargado recién. Este es un ID que es el autoincremental, cada vez que demos de alta, como el que ya está cargado, tiene el código 20.000, a partir del que le vayamos a dar de alta tiene el 20.001, 20.002, etc. Este es el puerto donde estamos escuchando, bueno, acá hay algo que se llama middleware, que no importa. Pero acá tenemos las rutas, muy básico. Fíjese traer personas. Esto no lo tienen que saber, se lo muestro yo para que vean que es eh, Javascript puro del lado del servidor. Este método, get, acá van a recibir, es el manejador del evento, o sea, las peticiones que entren por el método get a la ruta, traer personas, bueno, lo que hacemos nosotros es enviar, fíjense que está esperando, hace un set timeout de un segundo, y después lo único que hace es devolver el array que tenemos de personas con un JSON Stringify, ¿sí? Devuelto. Devuelve eso. Y este console.log, que dice enviando personas, es este que apareció acá, enviando personas. Cada vez que hacemos una petición, refresco. Fíjense que acá no hay nada. Después de servidor web iniciado, hago la petición. Acá llegó. Y acá dijo enviando personas. ¿Sí? Esto es como para ir controlando lo que va haciendo el servidor. Bien, lo único que tiene es eso. Vamos a ponerle un spinner. Para poner un spinner, bueno, nos vamos a preloaders. Eh, no estamos preloaders, acá. Bueno, acá tiene algunos gratuitos, cualquiera, no sé. A ver. Vamos a agarrar este. Hay gratuitos y hay que pagar por algunos. Vamos a agarrar este. Lo podemos customizar, pero si lo customizamos, no, por ahí nos cobran. Entonces, directamente así como está, le pueden customizar la animación, el tamaño. Me lo voy a bajar así como está. Download. Sí, es este punto .25GIF. Ahí está. Me lo traigo a acá dentro Voy a poner una carpeta image. Lo tiro acá. Se llama 25GIF. Entonces, ¿cuándo no va a venir esto? me voy a hacer en el, o donde quiera, pero lo voy a tirar en ese lugar, eh, voy a agarrar una referencia a este div, al div de id info, let info igual document. Get element by id eh, div info cuando Fíjense, tenemos este ready state 4. Cuando no esté en 4, acá, else, o sea, en todo el tiempo que pase, mientras no finalice la, la, la petición, yo acá me puedo crear, me puedo hacer, o. Lo puedo hacer cabeza, ¿no? Armar, armarme un template, un template string y asignarle directamente la, la llamada o puedo realizar el, eh, asignarle el manejador. Incluso lo podría tener acá arriba. Podría decir let eh, img igual document.createElement. Un elemento image, acá ser eh, img.setAttribute, el src, y acá va a ser punto barra, eh, yo acá voy a estar cargado en el HTML, entonces va a estar. Imágenes, 25 gif Y acá le voy a setear el alt. Y acá voy a poner eh, spinner. Bien. Y acá dentro, en, en el else, mientras no esté la petición lo voy a insertar a ese a esa etiqueta img dentro del div info entonces voy a poner info punto o oh no porque si no lo va a agregar en cada llamada voy a poner inner html eh, no no no no no no, no. appendchild porque inner html si la estuviera escrita como string append child eh, img y cuando entre acá voy a hacer info punto remove child img Para sacarlo, porque ahí lo tendría, lo tendría que inyectar. Bueno, lo podría... No, ya lo tengo en el console. Y lo... Bueno, vamos a ver si esto funciona. Apencha los nulos. A ver. DVD info. Div info. Y se llama info. No es div info, es info solo. ¿Sí? Entonces, le voy a poner más, un poco más de latencia al servidor. Eh, para poder modificar, yo puedo venir acá y modificar, vamos a suponer, le pongo tres segundos. Guardo los cambios, pero para que se implemente en el servidor, lo tengo que bajar al servidor y volver a subir. ¿sí? Yo modifico, pero el servidor ya está cargado. Entonces, para, para que se registren los cambios, paro el servidor con control C y después no de server de vuelta para para subir igual ustedes no lo van a tener que tocar entonces ahora traer personas fíjense que va a esperar tres segundos y cuando vuelve la respuesta ahora la respuesta la vamos a inyectar, pero cuando vuelve eh, la tenemos disponible de hecho vamos a estoy diciendo mucho de hecho eh, acá en lugar de bueno lo podemos mostrar por consola pero también Podríamos hacer un. Lo voy a hacer medio cabezoide. Eh, info. Inner HTML. Igual. Y acá voy a hacer eh, un párrafo. Y le voy a encadenar. Eh, voy a poner. ID, igual eh, acá en vez de poner response text y mostrarlo por consola, voy a hacer un LED persona. No, el array eh, led eh, lista. Lista personas es igual a esto y lo que voy a mostrar acá tengo una sola, voy a agarrar el primero de la lista eh, voy a poner lista personas el primero, el que está en el índice 0 punto id eh, Le vamos a concatenar. No hace falta concatenar nada. Ahí sí. Eh, nombre. Igual. Pesos. Eh, lista personas. Cero. Punto. Nombre. Y le voy a concatenar directamente el apellido. Apellido. Y edad igual. Edad. Y esto. Listo. Así está. Eh, tiene que cerrar el párrafo. Y acá. Barra P. Bien. Entonces acá ya tenemos inyectado. El ID, 20.000, bueno, los datos, ¿sí? De la persona que tenemos. Esto mismo, de la semana pasada, ¿se acuerdan que tenían que hacer? Yo les dije, hagan una función, que ustedes le tiran un array de objetos y les arma la tabla dinámicamente, bueno, es esta parte. Ustedes se traen la lista de personas o de lo que sea, se lo tiran a la función esa que les va a armar eh, la tabla, con los encabezados, con la columna, con todos los datos de las personas que ustedes traen, y en lugar de que yo ahí hice un párrafo, ustedes tendrían un div, donde va a ir la tabla, y van a hacer, cuando tienen, como tienen la tabla como objeto, se la tiran al append child del div, y eh, les va a quedar la tabla inyectada directamente en, en la página. ¿sí? Después, cada vez que tengan que refrescar, o sea, cada vez que dan de alta, cada vez que modifican, cada vez que borran, cada, eh, cada vez que dan de baja, además de hacer el update, el delete y el, y el insert, el alta de personas, después de hacer esas operaciones van a tener que traerse el, el array, porque el array de personas se modifica en el servidor, ustedes se tienen que traer nuevamente, el, el array porque tiene que quedar un espejo, lo que está en el servidor es lo que está mostrando la interfaz. Entonces, le hacen un remove un remove child de la tabla, generan dinámicamente la tabla nueva y le meten append child. Entonces, como esto, eh, ahora vamos a ver cómo hacer el envío y el resto de las operaciones. Eh, fíjense que esto no hay un refresco de página, sino que dinámicamente en el bloquecito asignado para la tabla, se, se actualiza de manera dinámica. Muy bien.